Amigos, retornamos por aquí nuevamente. Yo le decía al hacer la pausa, pasar balance a una institución tan importante como las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No solamente conocer qué se ha hecho en casi dos años de gestión, exactamente unos 18 meses. Es importante conocer, pero también ver hacia dónde van estas escuelas con relación a los cambios las transformaciones que estamos teniendo en estos tiempos. Para tales fines, nosotros recibimos la visita del mayor general de brigada de ejército de la República Dominicana, Juan José Otaño, director general de las escuelas vocacionales, para conversar en esta noche. General, bienvenido a este espacio Teledebate. Muy buenas noches, Robert. Estamos a tu disposición como director general de las escuelas vocacionales y es eh, un grato placer que me haya invitado a tu programa. El placer es nuestro porque, general, conocer lo que se hace en favor de sectores tan importantes, como la juventud, las madres y toda la población en sentido general es de suma importancia. Nos gustaría conocer así de entrada, ¿qué son las escuelas vocacionales y dónde tienen presencia esta? Porque pudiera ser de interés para cualquiera que nos escuche en estos momentos. Bueno, para mí me atrevería a definir las escuelas vocacionales eh, como inclusión social, sí. desarrollo nacional. ¿Por qué? Porque eh, inmediatamente formamos técnicos, estamos apoyando lo que es el desarrollo de la nación sí. y precedente de eso es eh, sus orígenes, donde tuvo su mayor auge cuando el presidente Balaguer eh, en los años 70-68 emitió eh, decretos y leyes de incentivo industrial y turístico. Eso hizo posible que nuestro país en ese tiempo creciera enormemente dando los, los, los primeros cimientos de lo que era la formación técnico-profesional, precisamente las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas. General, uno se pregunta bastante. Veo que los muchachos están colocando imágenes ahí muy interesantes. Pero yo quiero, antes de llegar a esa imagen, que a mí me llama poderosamente la atención, saber dónde tienen presencia las escuelas. Porque muchas veces nos preguntamos... Pero eso no sabemos dónde está. En la geografía nacional, ¿dónde tienen presencia las escuelas vocacionales? Bueno, verá, las escuelas surgieron con una primera escuela en la ciudad de Baní, pero en la actualidad tenemos unas 30 escuelas vocacionales y cinco extensiones. En la región que más escuelas tenemos, es precisamente la parte más necesitada del país, que es la, la región sur. Y en proceso de inaugurarse, dos nuevas escuelas, la, de, la escuela de Enriquillo y la escuela de Pedernales. Eh, que son parte de lo que es la región Enriquilla, Enriquillo, en la programación que tiene el señor presidente de la República en el desarrollo de la parte de suroeste, eh, precisamente van a colaborar con formar mano de obra eh, personal técnico para que, como dicen, no nos coman los caramelos, porque tenemos muchos extranjeros sí, sí. viviendo en el país que tienen ya conocimiento, hablan otro idioma es lo que estamos tratando, que ese personal se capacite en formación técnica en la parte de hotelería específicamente y que pueda lograr hablar por lo menos el inglés. Muy bien. General, cuando nos vamos a lo que es la sede central de las escuelas vocacionales, aquí en su específicamente en la zona de San Isidro, la capacitación que se ofrece en esta sede, eh, en cuáles áreas son, dónde pueden tener oportunidad de capacitación las personas que deciden incursionar a la escuela. Mira, es muy amplio las acciones formativas que llevan a cabo las escuelas vocacionales Y tenemos para todo público Cuando digo todo público me refiero a que eh, tú hacerte técnico en alguna acción formativa de esas Requiere eh, una escolaridad, o requiere usted tener unos conocimientos previos Sin embargo, nosotros también tenemos la opción o la oportunidad de aquellos jóvenes De aquellas jóvenes que por circunstancias del destino no han podido ir a la escuela o sea, para ello tenemos acciones formativas como, por ejemplo, el saber colocar unas, unas uñas acrílicas o saber de cosmetología. En general, pero perdóneme, pero es un súper oficio porque usted sabe que en nuestros barrios, esas jóvenes que tienen su centro de uñas son todas unas emprendedoras y unas empresarias jóvenes. Eso es interesante la formación. Claro, es una gran parte de la población. ...que está en esas condiciones, o sea, lo nosotros es inclusión, los barrios pobres... ...y es la preocupación o el interés del señor presidente de la República... ...que con educación lleguemos a toda esa zona desposeída de escasos recursos. Ok, hablamos de uñas acrílicas, cosmetría, en los casos puntuales, repostería... Esa, esos tan comunes y demandados que son en nuestros barrios los plomeros, los ebanistas en ese sentido ustedes también capacitan no claro, te mencioné esa porque no se califican en que son técnicas sí. pero nosotros tenemos de lo que es plomería lo que es electricidad, refrigeración lo que es mecánica lo que es eh, cocina, lo que es hotelería, un sinfín de acciones formativas. OK. Desde la sede, eh, vi que recientemente se estuvieron llevando a cabo graduaciones en ese orden. Hasta la fecha, más o menos, y en su gestión, ¿cuántos nuevos técnicos se han graduado? Bueno, en totalidad, en la historia de las escuelas vocacionales, hemos graduado unos mil dominicanos. En la última graduación, graduamos unos eh, 46 mil. Persona en el año entero. Ya terminamos ahora reciente el primer ciclo de cursos de tres meses y estamos ya en lo que es prácticamente la mitad del año lectivo, el año escolar de las escuelas vocacionales. Actualmente tenemos una matrícula de unos 23 mil dominicanos que están cursando estudios en las escuelas vocacionales. Me, me llama la atención, general, y, y quiero aquí salirme un poco del tema, pero quiero irme a la realidad de nuestro pueblo. Hay jóvenes que pudieran tener la dificultad tal vez de... De querer capacitarse, pero a veces no tienen un pasaje para llegar a una escuela, no tienen cómo trasladarse. En ese sentido, ¿apoyan también ustedes a nuestros jóvenes? Mira, para estudiar hay que tener voluntad, es lo primero. Sí. Pero hay algo fácil que las escuelas le ofrecen y es el medio de transporte. O sea, nosotros en la ciudad de Santo Domingo tenemos rutas de transporte para llevar a los jóvenes desde las partes eh, más lejanas, de la parte más, más, de más, más desposeídas que tenga, que tenga el país. Eh, igualmente, en el interior del país también tenemos autobús en las diferentes escuelas. Sí. Para esos eh, municipios que tienen secciones un poco alejadas, esos autobuses esas guaguas, recogen a los estudiantes y los llevan a la sede de las escuelas. Ok. P padeció un municipio en la ciudad que tal vez para muchas personas les resulta extraño. Aquí en Santo Domingo Norte, en la zona específicamente de La Victoria, para allá... ¿Ofrecen ustedes esos servicios de transporte? Bueno, en la, la Victoria está un caso muy especial a que ver. tenemos la Escuela de los Castillos. Esa escuela tiene una característica y es que van más estudiantes en las noches que en el día. Eso se debe a que la mayoría de esas personas ya adultas tienen trabajo durante el día. Sí. Entonces, lo que tienen interés de capacitarse lo hacen durante las noches. Como las noches tenemos dificultad y tal vez no la seguridad es eh, requerida, lo que tenemos es un transporte para todas esas secciones, todas esas partes del municipio que son lejanas, poder llevarlo hacia las escuelas. Lo buscan y lo llevan posteriormente. Ok. Hay algo muy importante, general. Ese caso que usted menciona de la Victoria y los Castillos, yo sé que todo el que es de la capital tienen que entender cómo esa zona siempre ha estado como un tanto aislada, a veces condiciones y dificultades, a veces para la gente hasta subsistir. Allí yo vi que ustedes hicieron un acto con la presencia específicamente me parece que el director del Gabinete Social, Tony Peñaguaba, que hablaban de un programa que tiene que ver, no sé si es 24, no sé cómo que se llama, que tiene que ver con la juventud. ¿Qué, qué es este programa, General? Bueno, hay diferentes programas. El que tú mencionas es el programa del Gabinete so de Política Social de la Presidencia de la República, que dirige Tony Peñaguaba, y tienen su programa Oportunidades de 14-24. O sea, para jóvenes entre 14 y 24 años. La plataforma para ese, esos cursos, es las escuelas vocacionales de okay. las Fuerzas Armadas. Y ellos son los que eh, tienen un programa muy especial, donde acompañados de psicólogos, eh, técnicos, llevan los jóvenes a las escuelas, son remunerados para que puedan tener para su pasaje. Igualmente, que reciben raciones alimenticias para que puedan sí. dejarla en su casa y puedan asistir a lo que es la formación técnica. Qué bien, qué bien. General, unos pasando un poco de ahí, pero ustedes hacen como tantas cosas y, y a veces uno no ve que ustedes están en los medios, que ustedes están difundiendo esto, ustedes, porque aportar para que los jóvenes se desarrollen de esta manera, últimamente yo he visto muy activo, porque veo como que el presidente, a cada barrio, a cada comunidad que visita, lo lleva a ustedes de la mano como para hacer algún tipo de trabajo. ¿Cuál es su incidencia en estos programas que desarrolla el presidente? Eh, bueno contestándote, como decía, decía al principio que nosotros no somos de mucha difusión, sí. y es algo propio de las Fuerzas Armadas. O sea, un miembro de las Fuerzas Armadas no puede estar hablando en público a menos sí. que no tenga un permiso, como es, por ejemplo, en mi caso, de que para venir acá le pedí un permiso al señor ministro de Defensa. Muy bien. Aunque he tenido la autorización de él de cuando los medios nos pregunten sobre las escuelas, nosotros contestarle. Sí. Pero siempre nos gusta hacer las cosas formales. Sí, el señor presidente ha estado muy involucrado en lo que son eh, la programación de inclusión social que sí. se dirigen a través tanto de Tony Peñaguaba como a través del señor Nene Cabrera y sus eh, proyectos especiales de la presidencia, específicamente Dominicana Digna, con los cuales tenemos un acuerdo y existen en la actualidad unos 39 centros en todo el país que son patrocinados por los programas especiales de la presidencia. Ok, excelente. General, a propósito de instituciones, el programa de Mi País Seguro, que recuerdo que se inició con el ministro de Interior y Policía y el presidente en la zona de Cristo Rey, ¿han tenido ustedes que ver con la capacitación en esa zona? Bueno, y el Ministerio de Interior y Policía también tenemos acuerdo, incluso, o sea, si refiriéndote a lo, a lo que es Cristo Rey, el primer grupo de jóvenes dentro de ese programa País Seguro fueron sí. formados en las escuelas vocacionales. Tenían la misma metodología, buscábamos a los jóvenes a Cristo Rey, lo llevaban a las escuelas, y ese primer grupo de jóvenes, 77 en total, salieron regresados con una preparación técnica, un oficio de las escuelas vocacionales. En las otras zonas donde tiene presencia el ministerio y este tipo de programas, ¿tienen también ustedes, llevan a cabo capacitaciones? No, no, igual. En otros lugares se están haciendo la coordinación y tienen su programación, tanto en Santiago, que fue el último lugar que nos invitaron, para también llevar a esos jóvenes que dentro de esos programas puedan capacitarse en las diferentes escuelas vocacionales de cada una de esas zonas. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa general, pero yo quisiera que usted me permita dejar en el aire a nuestra audiencia que queremos centrar un poquito hacia pedernales, porque usted habló de capacitación, pero no solamente eso. Me gustaría saber si aquellos procesos de papeles, y si esos escritorios, esos archivos gigantescos que tenía la escuela vocacional, ¿cómo está esto y qué se está haciendo con la tecnología? ¿Qué le parece? Claro. Venimos en un minuto con todos ustedes. Amigos, retornamos nuevamente por aquí, interesante conversación con el general, mayor general, director de las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. General, al hacer la pausa escuchamos un esposo de la presidencia, que hablan nuevamente del tema generación de empleo. Pedernales se ve como una oportunidad de generación de empleo, no solamente para esa zona, que siempre ha demandado puestos de trabajo para la comunidad para evitar la migración de las personas que residen allí, Recuerdo yo precisamente en Fitur, donde se hizo el anuncio de un master plan que mostraba la oportunidad de desarrollo que tiene el sur, en este caso, desde Pedernales. Las escuelas vocacionales, ¿qué están haciendo y qué presencia tienen allí para poder ser parte de ese desarrollo en esa zona sur tan necesitada, General? Bueno, el señor ministro de Defensa, interpretando la intención del señor presidente de la República, Luis Abinader, inmediatamente... Eh, se inició ese proyecto, ese master plan que tuviste, eh, se comenzó también con lo que es las escuelas vocacionales en Pedernales. Originalmente instalamos eh, en Pedernales lo que son aulas móviles. Muy bien. Y están funcionando en este momento, y ya nosotros, producto de esas aulas móviles, tenemos unos 386 pedernalenses ya sí. eh, graduados. Y tenemos en etapa final de construcción lo que es la infraestructura de una escuela vocacional. O sea, en apenas un mes y medio, dos meses, podemos estar eh, invitando al señor presidente a que inaugure esa escuela vocacional de Pedernales, que va a contribuir a lo que es el desarrollo, a lo que es la capacitación de todas esas personas que viven en la región suroeste. Y en ese gran proyecto que tiene el señor presidente, de desarrollar turísticamente toda la zona. déme deme, permítame, generar a ver si yo puedo interpretarlo un poco para que la población que nos sigue entienda. Ustedes se han adelantado al tiempo han iniciado la capacitación en pedernales y ya prontamente se estará inaugurando una escuela en pedernales. Claro. ¿Qué pero, pasa? ¿Cómo que se adelantan un poquito sí, ustedes? Sí, es que debemos adelantarnos porque la construcción va a requerir de mano técnica. Sí. Entonces tenemos que preparar la mano técnica para cuando esas construcciones se inicien, como sí, ya se han, se han iniciado, o sea, puedan contratar un electricista, un plomero, un carpintero, sí. etcétera. Uno, uno siempre se pregunta, y ¿cuál ha sido la respuesta de la población, el interés que ha mostrado esta zona con esta escuela, allí, este proceso que llevan ustedes de capacitación? Pero hay una característica muy particular y es que los las personas que viven en la parte sur, lo digo en mi condición, sí. eh, nos preocupamos mucho por capacitarnos, por aprender, por sí. estudiar, porque no hay otra cosa. O sea, el sur siempre ha estado en condiciones muy pobres sí. y cuando tú echar al palanto, tus padres te exigen de que vaya a la escuela para sí. sacarte de esa pobreza, entonces es, le han dado tremenda acogida Excelente. imagínate si tú le llevas las escuelas vocacionales y el potencial que es con la intención que tiene el señor presidente que hasta un aeropuerto se va a construir sí. para llevar ese turismo allá están sumamente interesados toda la región desde Enriquillo, Pedernal y toda la zona muy bien Estamos hablando que pronto ya vamos a tener una escuela por allá. General, áreas tan importantes, porque es bueno para que se entienda, porque a veces nosotros mismos los dominicanos tendemos a criticarnos entre nosotros mismos de que no trabajamos, que no queremos hacer nada, pero con la oportunidad de la capacitación, las áreas que muestran más interés o en las áreas que están ustedes capacitando ya esa cantidad que han capacitado en Pedernales, ¿cuáles son esas? Bueno, eh, las partes que más demandan... Son hotelería y turismo, Excelente. porque es la parte que se va a desarrollar en Pedernales, como tú entenderás, y no solamente en Pedernales, sino en todo el país. Nosotros somos un país que vivimos del, del, del turismo. Sí. Pero igualmente en lo que es la cosmetología, sí. que te reías ahorita, sí. lo que es eh, el inglés. Sí. Lo que es la informática son las más demandadas en la actualidad, porque la informática, por ejemplo, requiere para todo lo que tú estudies o aprendas, requiere de informática. Sí, sí, Entonces, sí. por eso sí, es demandada como base para para próximo que tú vas vas estudiar muy Muy bien, sí, vemos esa oportunidad de pedernales pero si usted me, me permitiera en estos minutos pasar como un balance a su gestión de sí, meses al frente de esta importante dirección, recordamos nosotros que visitamos las escuelas vocacionales de aquellos tiempos. Esto es una estructura gigantesca, muchos archivos, muchos papeles, muchas cosas que uno decía, pero y es que esto no avanza. ¿Qué ha hecho usted para transformar estas escuelas en estos 18 meses? ¿Y hacia dónde van nuestras escuelas? Bueno, lo primero es contar con la intención del señor presidente y el señor ministro de Defensa que han estado interesados en, en un cambio en las escuelas vocacionales. Pero un cambio, como decía el señor ministro en una oportunidad que visitaba las escuelas, es que esas escuelas, los estudiantes se encuentren confortables, se encuentren cómodos. Y que toda esa serie de documentos que tú hacías alusión a sí. su momento, ya desaparezcan porque estamos en los tiempos modernos, los sí, tiempos claro, digitales. Claro. En tal sentido, hemos instalado lo que es un modelo moderno data center, donde estamos intercomunicados con todo lo que es todas las escuelas del país. También tenemos ya, eh, nuestros documentos están todos escaneados, o sea, que a través de un escáner tú ves la información que tú desees. Sí. Pero nuestras, nuestras aulas en la actualidad son aulas modernas que no tienen que envidiarle muy probable a ninguna universidad del país. Muy bien. Así está tan moderna. El, hasta llegar al punto que las aulas tienen aire acondicionado. Qué bueno, climatizadas. Que vaya y exactamente. y se, va a cómodo, se cómodo. Sí, qué bien. Esa es la intención del señor presidente, como aquellas personas vulnerables de la masa desposeída de nuestro país. Qué bien, qué bien. Me llama la atención, porque sé que los amigos que nos ven, lo tecnológico, ahora mismo se ubicarán en las redes sociales, la tecnología y demás. Estamos hablando que el estudiante que esté aquí en la capital, si quiere trasladarse, por ejemplo, a la escuela que esté en Asua, puede hacerlo y su documento está en totalmente en línea. Claro, claro. Eso es modernismo. Ya no podemos estar teniendo es una simple hoja y una sí, mascota sí, sí, o una libreta para tú escribir el, re, el registrar una persona, sino que inmediatamente registraron una persona en aso o cualquier documentación inmediatamente está en la sede central. Muy bien. Otra cosa novedosa también es que nuestros certificados ya también son, son en línea. O sea, una persona que hace un curso en la escuela vocacional no tiene necesariamente que ir a la escuela a buscar su certificado, sino que entrando a una aplicación, entrando a lo que es nuestras redes, con una clave que tiene, él puede imprimir su propio certificado. General, yo quiero que usted me perdone, pero eso eso debemos nosotros de repetirlo. Porque yo creo que eso es muy interesante. Porque yo tengo quejas de amigos que han estudiado que me decían, pero es que el proceso es súper difícil para obtener el certificado. Estamos hablando que ya ustedes están a la altura de universidades, de ministerios, de educación superior y demás, que todo se obtiene simplemente a través de una página web con una clave, como usted dice, y obtiene ya su certificado ahí mismo. Claro, mira la dificultad que existía en la tardanza muchas veces de los certificados. Sí. Imagínate donde se gradúan 43 mil personas sí. y esos certificados requerían la firma del ministro de Defensa. Sí. O sea, todos los días se le llevaba documento al ministro certificado de la escuela para que lo firmara. Sí, sí, sí. Entonces, optamos por copiar eh, la tecnología del momento en cuanto a esa al sistema que se está utilizando en lo, los institutos más desarrollados y es eh, la forma que acabo de explicar. Muy bien. Estamos hablando que estamos ya las escuelas están totalmente dentro de la tecnología, que es súper interesante. General, uno visualiza por lo menos, ya con este paso de tecnología, toda la capacitación planes y proyectos futuros que tiene usted visualizado para desarrollar dentro de las escuelas bueno todavía en las escuelas quedan algunas cosas que hacer, ahora mismo estamos eh, ya licitamos eh, la contratación de una empresa para remodelar todo lo que es el área del comedor eh, posteriormente nos queda también la nave número 5 que es el área de cosmetología y cosmetría eh, también donde la tenemos en proyecto para que se ejecute. Y el complejo de edificios que sí. conforman las escuelas vocacionales aquí del distrito y la, las de también del interior, entran en ese proceso de remozamiento y remodelación de las mismas. Muy bien. General, pero yo con lo que usted me está contando, yo entiendo que el señor... José Rijo, presupuesto, el ministro, el presidente, deberían como de ponerle como un poquito más de recursos, porque me imagino que eso debe ser uno de los temas, tal vez que usted tuviera como dificultad, los, los recursos, ¿no? no no deberían como de ponerle algo más, porque es mucho que usted está haciendo y dice que va a hacer. Son muchos, sí, pero son suficientes hasta el momento, lo que hemos hecho, lo hemos hecho con recursos propios, o sea, con la misma asignación presupuestaria que teníamos dos años anteriores, porque el asunto de la pandemia se repitió el mismo presupuesto del año pasado, o sea, con ese mismo dinero que hemos hecho la escuela de Pedernales y los remozamientos que tenemos ahora mismo ya hechos y otros en proceso. No, pero yo, yo, yo creo como que el presidente debe tomar en cuenta eso, debe si ya en dos años y el caso de en presupuesto ver cómo le pueden apoyar en ese sentido, porque yo sé que cada vez más se van a demandar más cosas. Porque lo que usted está hablando, toda esta capacitación a nivel nacional, sé que es necesario. General, ahí por lo menos aprovechando ya estos momentos, ya en el tramo final de su participación, la incidencia de ustedes en favor de la delincuencia. ¿Cómo han podido ustedes atacar, ayudar a ese tema de la delincuencia que cada vez qué causa preocupación en nuestros barrios populares? Bueno, nosotros como escuela colaborar con, con la lucha contra la delincuencia es educar. Sí. Si nosotros los barrios educamos, se va a ver menos delincuencia. Muchas veces un joven de eso que delinque, delinque porque no tiene ninguna preparación y tal vez el medio de él que ha aprendido es delinquir. Sí. Entonces estamos tratando de que esos jóvenes que pueden recuperarse, que pueden cambiar esa condición de vida que tienen, se acerquen a lo que son las escuelas vocacionales. En las escuelas vocacionales van a encontrar su transporte, preparación y empleo, porque tenemos nosotros en la escuela una oficina de colocación de empleo, que es muy demandada por los empresarios, por los industriales, cada vez que los jóvenes se forman, siempre recibimos llamada para que les mandemos de esos jóvenes que se han calificado, donde ellos toman en cuenta una primera condición, y es la, precisamente la disciplina que tienen esos jóvenes por estudiar en las escuelas vocacionales, donde a su entrada el primer ciclo, la primera parte de su capacitación es precisamente la formación en urbanidad militar, los símbolos patrios. Qué bien. General, le voy a pedir a producción unos 30 segundos más. Repítame esa parte del empleo y dé de, un poquito de detalle, porque creo que puede ser la motivación para que los jóvenes se acerquen a la escuela. Bueno, decía que cuando usted se gradúa en las escuelas vocacionales, tenemos un banco de datos. Ese banco de datos, las empresas, nosotros las visitamos, y le colocamos, les ofertamos a esos jóvenes que acaban de terminar su curso. Entonces decía también que el personal que se gradúa en las escuelas vocacionales es muy demandado. ¿Por qué? Porque son jóvenes que se han formado en lo que es el, el, el fuero eh, militar, o sea, sí, con formación sí, sí, militar sí. y de normas y costumbres que tenemos los militares. Excelente. General, yo creo que aquí solamente resta que ustedes lo contacten y cómo se acercan a las escuelas y cómo pueden inscribirse para participar porque creo que cerrar una participación suya de esta manera hablando de oportunidades de empleo y capacitación es lo que necesitan muchos de nuestros jóvenes de nuestros barrios bueno sencillamente estamos en tiempos modernos usted puede entrar a nuestra página web de la dirección general de las escuelas vocacionales usted va a tener la opción de poder inscribirse en línea o llamando a nuestro teléfono el 809-748-0288 y se pone en contacto con lo que es registro de admisión y ahí le van a decir los requisitos que requieren para la acción formativa que usted demanda y con nuestro brazo abierto lo vamos a esperar en las escuelas. Excelente. General, agradecer a usted su tiempo, oportunidades para nuestra juventud. Yo creo que cada vez más es necesario hacerlo de esta manera con la capacitación y formación a través de las escuelas vocacionales y como ya lo decía su director general, las empresas demandan técnicos de estas escuelas por la formación que reciben. General, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Robert.